del libro de muestra directa. En primer lugar, al desarrollar Rey Heredia, que no sea este espacio, además de estar aquí en Rey Heredia, que es un espacio que se ha construido por la lucha, que es un espacio tradicional, quizás sea el mejor sitio donde se puede presentar este libro. Cada un libro donde se habla de la revolución, de democracia directa y de tantas cosas que en Rey Heredia pues han sido el origen y lo que hacemos diariamente aquí. Agradecer a todos desde aquí. Y bueno, Carlos ya no esta presentación porque ya ha mucha presencia en Córdoba. Como él dice, viene todos los años, ya por costumbre. ¿no? Y aparte, capaz podríamos decir de Carlos? Que aparte de ser profesor de doctor de, de ciencias políticas, para mí, yo creo que para muchos, es una activista social, una persona que lleva ya muchos años trabajando, buscando a través de sus libros, a través de sus charlas. Eh, intentar cambiar las cosas, intentar de alguna forma que esta sociedad sea diferente, buscando maneras, buscando alternativas, eh, para ver cómo podemos construir un mundo diferente a este mundo capitalista que nos que nos agobia, que nos empobrece, que nos arrebata nuestros derechos y que a las personas las, las desechan, como si fuera fueran al mundo del paro, de la injusticia, es una sociedad que hay que cambiar. Y yo creo que su trayectoria pues, es un poco esa El libro que tenemos aquí, que es más que un libro, como lo he dicho antes, es una excusa, la apuesta directa. Es un intento del, del mundo libertario, desde aquello que nos, nos creemos la participación las instituciones, desde aquellos que hemos hecho de siempre nuestra frase que durante mucho tiempo, aquí para atrás, han sido, digamos, lo que han portado los movimientos, sociales frases como no nos representa, eh, la lucha, la lucha está en la calle, que mucha gente usaba, que había de y la han cambiado por, vamos a votar o vamos a cambiar las cosas porque cada momento de ganar y de coger el poder. Nosotros somos aquellos que todavía conservamos eso y que pensamos que la lucha está en la calle y que hay que transformar las cosas. Al fin y al cabo, la Cuesta Directa es un libro escrito por personas eh, del movimiento libertario y de... de diferentes versiones e intentan buscar un punto de encuentro y que esperamos que además de ser un libro se convierta próximamente en un encuentro donde buscamos alternativas de lucha y posibilidades de encuentro de lucha. Entonces yo, sin más preámbulos, le deseo la palabra a Carlos. Pues muchas gracias Alfonso y buenas tardes a todas y a todos. Me vais a disculpar, pero llevo cinco o seis días con un buen trancazo, con lo cual mi capacidad de levantar la voz y de expresarme con contundencia me parece que, para bien o para mal, está hoy bastante limitada. Alfonso, acabo de recordar que este libro es una excusa. Me interesa escarbar en esa idea. Este libro obedece a un proyecto más amplio, un proyecto encaminado a valorar cuál es la situación actual, presente, del movimiento libertario, entendido en un sentido muy amplio, de calibrar cuáles son sus virtudes y de sus defectos, de estudiar qué es lo que conviene hacer para que los defectos empiecen a perder peso. Todo eso debería concretarse, este es el proyecto inicial que justifica que hable de una excusa en la celebración de un encuentro en los primeros meses del año entrante, de 2016, en Madrid, para calibrar qué es lo que podemos hacer sobre la base de la certeza de que la mayoría de los datos invitan a concluir que no estamos a la altura de las circunstancias, que nuestra respuesta no es convincente o no es, al menos, plenamente convincente. Esta es una de las iniciativas abiertas en un momento como el presente, no es la única. Quiero recordaros que mañana, aquí mismo y a la misma hora, se va a registrar la presentación de apoyo mutuo, que es, si así lo queréis decir, un intento de concreción orgánica de aquello que en el marco de la apuesta directa se revela más bien como una discusión conceptual, como un intento de evaluación de lo que ocurre. Me parece, <coughs> perdón, que somos muchas las personas que echamos de menos... Fórmulas organizativas muy abiertas, muy horizontales, que permitan que los libertarios entendidos en un sentido muy amplio, esto es, no solo los anarquistas identitarios y doctrinales, sino las personas que en su vida cotidiana reflejan un compromiso franco con la causa de la autogestión, de la democracia y de la acción directa o del apoyo mutuo, busquen fórmulas de encuentro para recordarnos que hay otras opciones distintas que no pasan por las instituciones y por el hechizo que provocan. Lo que yo voy a intentar hacer en los próximos minutos es transmitiros una visión personal de dónde estamos y de cuáles son las tareas que nos competen. En el buen entendido que esta visión, lo repito, es personal, de tal manera que no necesariamente refleja los contenidos de muchos de los artículos muy plurales. ...que se encuentran dentro de este libro. Pues es la primera observación que quiero haceros. Vivimos un momento, a mi entender, muy singular... ...en el sentido de que mientras hay muchas personas... ...más o menos hechizadas, probablemente no tanto como hace unos meses... ...por las opciones de cariz partidario, parlamentario, electoral... ...asistimos al mismo tiempo a una visible desmovilización en el terreno social y laboral. Una desmovilización que convierte de rabiosa actualidad una observación que realizó Ricardo Omeya, quien pasa por ser el principal teórico del anarquismo español, en un artículo muy conocido, muy glosado y muy interpretado que vio la luz hace un siglo. Interpreto yo que en ese artículo Omeya dice si ustedes quieren votar, me parecerá muy respetable y si desean no hacerlo, también. A mí lo que me gustaría saber es lo que hacen los 364 días restantes del año. Pregunta, creo yo, de singular actualidad en un momento como ese que acabo de intentar retratar. Si busco un camino simbólico de definición de dónde estamos, creo que ese camino lo aporta una anécdota personal. Hace algo más de un año, en junio de 2014, tres o cuatro semanas después de las elecciones al Parlamento de la Unión Europea, encontré en Madrid a un colega que se ha dejado la piel en una de las asambleas populares de barrio del 15N y le pregunté cómo iba su asamblea popular. Inmediatamente respondió que antes de las elecciones europeas, todos los sábados se daban cita en esa asamblea 17 personas, que mantenían una actividad viva de contestación, de campañas en el barrio correspondiente. Agregó que después del éxito bien que relativo de Podemos en esas elecciones, 13 de esas 17 personas habían emigrado hacia el círculo Podemos correspondiente a ese barrio. Que habían emigrado hacia el círculo Podemos significaba que habían dejado de acudir a las asambleas del 15M. Yo formulé en aquel momento una pregunta singularmente estúpida. Le dije, ¿y el círculo Podemos de tu barrio qué hace? Absolutamente nada. Se configura en el mejor de los casos como el emisor de mensajes virales dirigidos hacia la cúpula del partido. En su defecto se autoperfila como un ejército de reserva de pegadores de carteles para las sucesivas campañas electorales. Volví a encontrarme a este colega en el mes de enero del año pasado y como era inevitable le pregunté ¿Ha regresado a la Asamblea Popular del 15M alguna de esas 13 personas que se marcharon? E inmediatamente respondió, han vuelto seis, pero agregó, no son los mismos. Me parece que la riqueza del relato está en él, no son los mismos. Han regresado, muy quemados con Podemos... Y han interpretado al parecer que había que retornar al 15M, pero su actitud estaba muy lejos del entusiasmo bien que relativo que mostraban antes de las elecciones europeas. Ya sé que pretender que un relato de algo muy singular como este ofrece una imagen cabal de una realidad a buen seguro más compleja es un absurdo, pero a mí me parece que la anécdota retrata convincentemente el escenario que he intentado describir de la mano de esa combinación de hechizo por las opciones electorales y de desmovilización visible. En este orden de cosas, debo subrayar que nosotros, los libertarios, hemos vivido también nuestra propia burbuja, que en un grado u otro se ha vinculado con el movimiento del 15 de mayo. Creo que la principal manifestación de esa burbuja asumió la fórmula de una ilusión óptica. En el mes de mayo de 2011 pensamos hoy sabemos que de manera precipitada que tocaba a su fin un larguísimo ciclo marcado por partidos, parlamentos, instituciones, separaciones, jerarquías, personajes y que se iniciaba un nuevo ciclo definido en cambio en torno a la autogestión, la asamblea o la democracia directa. Es verdad ciertamente que algo de esto ocurrió al calor del 15M, pero el vigor del fenómeno estaba muy lejos de lo que interpretamos de manera infelizmente precipitada. Segunda observación que quiero haceros. Hace algo menos de un año, en una entrevista en una radio libre en Zaragoza, me preguntaron si no era cierto ...que el municipalismo era una práctica de onda raigambre libertaria. Me vi obligado a responder con una perogrullada. Dije, el municipalismo libertario tiene una onda tradición de presencia en el mundo libertario. Pero es importante aportar el adjetivo libertario para aderezar el término municipalismo. Es verdad que en el mundo libertario ha habido de siempre una apuesta rotunda, sin mayores dudas por el municipio libre, autogestionado, descentralizado y hoy probablemente diríamos relocalizado. Pero no es menos cierto que la abrumadora mayoría de las opciones municipalistas que hemos tenido la oportunidad de palpar en los últimos meses tienen poco que ver con lo que acabo de sugerir que es el municipalismo libertario. ¿Por qué? Por tres razones fundamentales. La primera es el hecho de que esas opciones aceptan la trama electoral que procede de las instituciones, y esta no es la perspectiva libertaria que plantea un horizonte de municipalismo articulado desde abajo, al margen, y para decirlo de manera más profunda, frente a las instituciones. Debo subrayar, en segundo lugar, que la mayoría de esas opciones municipalistas que hemos conocido hay sus excepciones, han registrado la presencia de fuerzas políticas cuyo vínculo con la tradición y las prácticas libertarias es nulo. Estoy pensando en partidos como Izquierda Unida o Podemos. No se trata en este caso de expresar mi disidencia. Me limitaré a señalar que esas fuerzas políticas plantean un horizonte en virtud del cual... Se trata de obtener mayorías electorales que permitan configurar poderes legislativos en los ámbitos más diversos de tal manera que esos poderes aprueben leyes que permitan mejorar, vamos a suponer que es así, la condición de las capas desheredadas de nuestra sociedad. La apuesta autogestionaria, la apuesta por la democracia directa de estas fuerzas políticas es literalmente nula, con lo cual... Su propuesta difícilmente encaja a través del municipalismo correspondiente con las prácticas libertarias. Hay una tercera y última razón que me obliga a subrayar que lo que hemos visto las más de las veces en los últimos meses tiene poco que ver con el tipo de discusión que mal que bien promovió la CUP en Cataluña hace unos años cuando decidió concurrir a elecciones en pequeñas localidades, 200, 300, 400 habitantes, en los cuales al menos conceptualmente era imaginable el despliegue de fórmulas de democracia directa. Cuando estamos pensando en en barcelona o en Ganemos-Madrid, o en ahora Madrid, estamos pensando antes bien en ciudades mastodónticas en las cuales, por definición, y conforme a las reglas del juego oficiales, el despliegue de fórmulas de democracia directa es literalmente inimaginable. Esto que acabo de deciros guarda alguna relación irónica con el hecho de que en algún momento me he sentido tentado de sugerir que si nos tomamos en serio las cosas, más que ganar Madrid, lo que habría que hacer es pelear por perder Madrid, en la medida en que esas ciudades y sus derivas nos sitúan ante un proyecto que es literalmente antitético de aquel que supone, defienden las gentes que son conscientes de los efectos de la complejización y de la centralización de nuestras sociedades. Tercera observación que quiero haceros. Hace casi un año aquí en Córdoba me referí en extenso al fenómeno de Podemos. Prefiero ahora buscar un camino mucho más rápido y espero también más pedagógico. El problema inicial que plantea la propuesta de Podemos es que esta última se sitúa clara obscenamente en el ámbito de una contestación del régimen que no incorpora ninguna contestación del sistema. que es el régimen? El régimen es el bipartidismo, la corrupción, en su caso la monarquía. que es en cambio el sistema? El sistema es el capitalismo, el trabajo salariado, ...la mercancía, la sociedad patriarcal, la crisis ecológica, el colapso. En estas condiciones, a duras penas puede sorprender que la propuesta programática de Podemos... ...de existir, beba, y no invento nada, me limito a recoger lo que dicen sus responsables... ...de una de las cosmovisiones ideológicas vinculadas de siempre con lo que llaman la casta... ...la socialdemocracia. Lo he dicho un millón de veces cuando una propuesta política dice querer defender a los desfavorecidos. Y lo hace desde el acatamiento de la lógica del capitalismo, desde el empleo de la institución-Estado y desde el rechazo de cualquier horizonte de autogestión, lo que emerge inercialmente es la propuesta de la socialdemocracia. El propio código de la casta me parece que es dramáticamente insuficiente. Hay muchos empresarios de corte neoliberal ...que rechazan la casta imperante porque entienden que es un grupo humano... ...profundamente inmoral que se limita a detraer impuestos en provecho de prácticas corruptas. Cuando no se agrega ninguna dimensión de clase al discurso de la casta... ...me temo que estamos reproduciendo de nuevo algo que ya conocíamos. No voy a atribuir a Podemos en exclusiva la desmovilización general a la que me he referido hace unos minutos... Pero me parece innegable que el fenómeno de Podemos tiene mucho que ver con esa desmovilización. Esta estimulante figura intelectual que es la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes, bien sabéis que antes era la delegada del gobierno en esa comunidad y en varias oportunidades afirmó de manera rotunda que Podemos había venido a resolver muchos de los problemas de orden público en la capital. Declaración que me temo que en este caso, y por una vez, se ajustaba puntillosamente a la realidad. En estas condiciones, me parece que estoy obligado a certificar que quienes hace un año, respetablemente, intuían que Podemos podía provocar un cambio drástico, radical y para bien en nuestro panorama, hoy han visto como los humos correspondientes empezaban a bajar. Podemos no parece mostrar mayores impedimentos a pactar con uno de los partidos de la casta, el Partido Socialista, que me limitaré a recordar que en un momento como el presente, no duda en amparar un crecimiento de la presencia militar estadounidense en España, en Andalucía, por mejor decirlo, y no duda en respaldar un acuerdo, el TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, ...que se mueve rotundamente en el marco de la lógica neoliberal imperante en las tres últimas décadas... ...algo que me obliga a poner en duda la voluntad transformadora de una fuerza política... ...que no tiene mayores dudas o las tiene menores en lo que respecta al pacto con esa fuerza política. El recordatorio para los más veteranos de lo que sucedió en 1982... ...me parece que es de recibo en un momento como el presente que nos obliga como poco a mantener los ojos muy abiertos ante derivas de formaciones políticas que surgieron con un marchamo de transformación, bien es verdad que vaga no puede ser sino vago todo aquello que acompaña a un término como cambio sin más y que probablemente están llamadas a desempeñar papeles subalternos en el procedimiento general de digestión de los problemas del sistema. Por momentos me asalta a la cabeza la idea de que la propuesta de Podemos dice al capitalismo español ustedes han encomendado la gestión política a un grupo de ineptos llamado Partido Popular o en su defecto a otro grupo de ineptos llamado Partido Socialista encomiendenos a nosotros esa gestión y verán que los beneficios serán mucho más sugerentes, golosos e interesantes Cuarta observación que quiero haceros hay un argumento que corre por ahí, que es respetable y que en una primera lectura suena bien. Más o menos dice, no sería saludable que las personas que peleamos en la calle por la autogestión intentásemos aprovechar determinadas ventanas de oportunidad que se derivan de la presencia de fuerzas políticas más o menos afines en las instituciones. ...en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en el gobierno central. Mucho me temo que aunque el argumento suena bien... ...sus fundamentos materiales son muy escasos. ¿Por qué? En primer lugar, por una razón muy obvia y a menudo olvidada. El riesgo de que determinadas fuerzas políticas que en efecto... ...en algún momento demostraron una vocación contestataria y transgresora... ...se vean absorbidas por el sistema, que es lo que sabemos ha ocurrido un millón de veces. A título provisional me limitaré a certificar que muchas personas... ...que estaban de manera activa en los movimientos sociales hasta hace unos meses... ...hoy trabajan en las instituciones y han dejado manifiestamente los movimientos sociales. Esto es lo que está ocurriendo de manera visible en medio de un silencio dramático... ...en la ciudad en la que vivo, en Madrid donde uno descubre que determinados centros sociales ocupados, más o menos activos, han sido objeto de desalojo, sin ningún tipo de contestación, por una razón física muy fácil de identificar. Las personas que los promovían están hoy en el ayuntamiento de la ciudad. Pero al margen de lo anterior me veo obligado a enunciar una tesis general, Cualquier espacio ganado para la autogestión es un espacio perdido para las instituciones, y viceversa. Más allá de lo anterior, cuando yo me enfrento con esta discusión, procuro formular una pregunta precisa. Ese argumento general que estoy glosando ¿por qué no pelear por el ahondamiento de la autogestión utilizando determinados resortes que aportan las instituciones?, puede aportar en su provecho Algún tipo de experiencia histórica que dé cuenta de su buen sentido. Desde mi punto de vista, la respuesta es no. Recuerdo que hace unos meses, departiendo con una persona inteligente, sagaz y lúcida, le pedí que me propusiese algún ejemplo consistente de cómo desde las instituciones se ha ahondado en la apertura de espacios autogestionados. Y de manera un tanto precipitada, porque él mismo inmediatamente sonrió, me dijo que había dos ejemplos importantes, el de la socialdemocracia europea y el del experimento soviético. Claro, el mismo inmediatamente tuvo que sonreír. La socialdemocracia europea y el experimento soviético no reflejan ningún tipo de compromiso con un proyecto autogestionario. Son proyectos jerárquicos que se asientan en la separación, en la búsqueda de representaciones de tal manera ...que no configuraban en grado alguno ningún tipo de respuesta a la pregunta que yo había formulada. Hace un par de años un periodista me preguntó desde mi punto de vista... ...con quién debíamos, estamos, estar, debíamos dialogar los libertarios y con quién debíamos buscar acuerdos o pactos. Era una pregunta un tanto delicada, yo me vi obligado a responderlo, obvio... ...quién era yo para responder a esa pregunta... En cualquier caso, imaginemos que fuese el cerebro gris de una organización... ...que se viese en la obligación de encararla. Yo respondería así. Estamos obligados a dialogar con todo el mundo. ¿Por qué? Por una razón muy fácil de explicar. No somos superiores a nadie y no tenemos respuestas cabales a ningún problema. Podemos aprender de todo el mundo. Más delicada es la respuesta a la segunda parte de la pregunta... ¿Con quién debemos alcanzar acuerdos? Mi respuesta es, debemos hacerlo con aquellas personas u organizaciones que practican la autogestión y que son conscientes de los imperativos que se derivan de un colapso que se acerca a marchas forzadas. Y esta respuesta, la segunda, configura un nivel de alianzas, unas posibilidades de alianzas sensiblemente reducidas, en la medida en que me temo que la mayoría de las fuerzas políticas al uso que tenemos en mente no comparten ninguno de esos dos requisitos, ni una apuesta consistente o no consistente por la autogestión, ni una conciencia certera de lo que significa la crisis terminal del capitalismo y el colapso que se avecina. Quinta observación que quiero haceros. Recuerdo que hace unos meses, en uno de esos foros en Facebook, alguien que probablemente era un anarquista que consideraba que su posición estaba por encima de cualquier discusión, me reprochó no criticar convincentemente la institución-estado. Yo le respondí que, en primer lugar, el argumento me parecía injusto, pero que, en cualquier caso, creo que era mucho más inteligente expresar lo que uno está defendiendo... En la confianza de que el oyente inteligente percibiese que en eso había una crítica consistente de la institución-estado. ¿Cuáles son, en una consideración muy rápida, casi telegráfica, los cimientos de la perspectiva libertaria hoy? Primero de ellos, contestación activa del capitalismo. Siempre invito a subrayar que no es lo mismo contestar el capitalismo que hacer otro tanto con el neoliberalismo. La izquierda que vive en las instituciones, en el mejor de los casos, es antineoliberal, pero no es necesariamente anticapitalista. Uno puede criticar agriamente el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero, sin embargo, aceptar la lógica de fondo de este último. Quienes tienen en mente un proyecto político que les aconseja concluir que nuestra tarea fundamental debe estribar en regresar al año 2007, antes del inicio de la crisis más llamada financiera, reflejan una voluntad muy nimia de contestación del capitalismo y de sus reglas. Un segundo cimiento de la propuesta libertaria es la defensa de la democracia directa, de la acción también directa y de la autogestión. Me quedaré con esta última palabra. Cuando hablamos de autogestión... Tendemos a vincular el concepto con el mundo del trabajo. Bien está que lo hagamos, pero no hay ningún motivo para circunscribir ese vocablo al mundo del trabajo. La idea de que las personas deben tomar colectivamente la dirección de todos los procesos desde abajo me parece que es un cimiento fundamental de la percepción libertaria. Es verdad, para decirlo todo, que los propios libertarios hemos sido... ...poco capaces de desplegar opciones genuinamente autogestionarias. Esta es una de las tareas pendientes. Pero no está de más que recuerde, por citar un ejemplo... ...cómo esas dos formidables maquinarias burocráticas... ...que son los sindicatos mayoritarios españoles... ...con centenares de miles de afiliados... ...con recursos económicos razonablemente importantes... ...en el transcurso de los 40 últimos años han sido incapaces de perfilar otro proyecto autogestionario que el que aporta una modestísima agencia de viajes. Algo que me temo que retrata cabalmente la deriva singularmente infeliz del grueso del movimiento obrero español. Un tercer cimiento de la propuesta libertaria es la necesidad inexorable de discutir una superstición como es, la que sugiere que el Estado es una institución que nos protege. Al respecto habría que recordar antes que nada la dimensión represivo, militar, policial, burocrático, autoritaria propia de la institución-estado. Pero más allá de eso, creo que es urgente acometer una discusión crítica sobre los llamados estados del bienestar. Los estados del bienestar son fórmulas de organización económica y social propias y exclusivas del capitalismo, por completo desconocidas fuera de este que dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo, que beben de la filosofía mortecina, de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto, que no han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación, que tienen... ...una dudosísima condición ecológica... ...tanto más cuanto que emergieron en un momento histórico... ...la llamada era del petróleo barato... ...que visiblemente ha terminado... ...que exhiben, en fin, y por dejarlo ahí... ...una condición solidaria... ...nula en lo que respecta a los derechos... ...de muchos de los habitantes de los países del sur. Incorpora la mención... ...de un cuarto y último cimiento de esa cosmovisión... ...el recordatorio... ...de que formamos parte del sistema que queremos echar abajo... ...algo que se traduce en un sinfín de contradicciones... ...en nuestra conducta cotidiana. Lo he dicho muchas veces. A mi entender, una diferencia fundamental entre la cosmovisión libertaria... ...y la propia de lo que con alguna ligereza voy a llamar... ...la izquierda tradicional, remite a esto. Para la izquierda tradicional, el problema principal se resume diciendo... Aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más fuertes y más numerosos que el sistema. La percepción libertaria es similar, pero con un añadido importante. Dice, en efecto, aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más fuertes y más numerosos que el sistema. Pero nunca podemos olvidar que formamos parte de ese sistema que queremos echar abajo, si no somos moderadamente conscientes de esto, me temo que encallaremos en los mismos escollos en los cuales ha encallado esa izquierda tradicional a la que me refiero. ¿Cuál es la sexta observación que quiero haceros? Más allá de lo que acabo de glosar, me interesa subrayar que la percepción libertaria tiene que ser, por definición, no cortoplacista, Que tiene que plantear horizontes de futuro, de medio y de largo plazo. He señalado muchas veces que cuando me topo con un argumento de alguien que dice «eso de la democracia directa está muy bien y es muy bonito, pero infelizmente es una propuesta irrealizable en sociedades complejas como las nuestras», suelo responder que la propuesta libertaria no reivindica solo la democracia directa. Reclama una transformación radical de nuestras sociedades, ...que en una de sus dimensiones obedece al propósito de permitir el despliegue de la democracia directa. Cuando tengo que resumir de nuevo pedagógicamente el perfil preciso, tal y como yo lo veo, de esa transformación... ...utilizo cinco verbos. De crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. De crecer porque vivimos en un planeta con recursos limitados... Y sobran las razones para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Desurbanizar, porque la mayoría de nuestras ciudades, y no estoy pensando solo en las grandes, visiblemente se nos han ido de manos. Y configuran hoy mastodontes absolutamente inhabitables. Destecnologizar, porque tenemos que sopesar hipercríticamente cuál es la condición aparentemente liberadora de muchas de las tecnologías que el capitalismo nos ofrece. Despatriarcalizar porque seríamos extremadamente ingenuos si concluyésemos que los muy relativos avances verificados en los últimos 50 o 60 años en esta materia de la relación entre los géneros configuran un horizonte fundamentalmente diferente del del pasado. Dentro de unos minutos, sin ir más lejos... Voy a defender el asentamiento, la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Muchos de esos espacios existen ya y han progresado en efecto en materia de autogestión y desmercantilización, cuando siguen reproduciendo, sin embargo, miméticamente, las reglas todas de la sociedad patriarcal. He hablado, en fin, de la urgencia de descomplejizar nuestras sociedades, Hemos acatado sociedades cada vez más complejas con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes. Cada vez somos menos independientes. Si queremos recuperar independencia, de manera inexorable deberemos apostar por descomplejizar nuestras sociedades. Séptima observación que quiero haceros. No me gustaría dejarme en el tintero una materia que infelizmente no preocupa a mucha gente la represión, cuando para bien o para mal, para mal, tiene que marcar muchas de nuestras reflexiones. Aunque tenga una relación indirecta con lo que quiero subrayar, me importa llamaros la atención sobre la profunda estupidez que caracteriza los criterios de muchos de nuestros gobernantes. Esta otra estimulante figura intelectual que es el actual ministro del interior español, señaló ...hace unos meses... <coughs> perdón, ...que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. Este buen señor debería leer algún manual de teoría política. Los anarquistas no están contra la organización... ...están contra las formas coactivas o coercitivas de organización... ...que es algo muy diferente. Alguien piensa en serio que la CNT en 1936... ...era un sindicato no organizado. Me temo que si queremos profundizar en la cuestión... ...más bien su problema discurría por el camino contrario. Un exceso de organización que probablemente se tradujo... ...en la irrupción de una burocracia... ...cuyas consecuencias negativas fueron manifiestas durante la guerra civil. Bueno, ¿sabéis? Que hay muchas personas muy respetables y lúcidas... ...que en los últimos meses... ...han intentado perfilar un campo de batalla... ...contra lo que hemos dado a llamar la ley Mordaza. Bien está, pero conviene que seamos conscientes... ...de que en el caso de que la ley Mordaza fuese derogada... ...nos encontraríamos simplemente con el escenario... ...que hemos tenido la oportunidad de palpar... ...hasta la primavera pasada. El encarcelamiento de Alfón... ...y tantos otros fenómenos parecidos no han reclamado de la ley Mordaza para abrirse camino en la realidad. Esto me invita a concluir que tenemos que rebobinar muy hacia atrás, probablemente para llegar a muchas de las leyes represivas que cobraron cuerpo en el inicio del proceso de transición española hace casi 40 años. Permitidme que en este caso invoque, a título de ilustración de lo que quiero decir, una anécdota personal. Hace dos veranos me invitaron a participar como perito de la defensa en un juicio en la Audiencia Nacional en Madrid contra cuatro independentistas gallegos. Cuando llegué a comprender, no era mi ámbito de acción y no era muy ducho en el entendimiento de las claves, lo que se pedía que hiciéramos, llegué a la conclusión de que el juez, con un criterio abierto, había aceptado una prueba pericial en virtud de la cual los peritos de la defensa, nosotros, y los peritos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional debían proceder a discutir los informes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que permitían solicitar penas muy altas de muchos años para estos cuatro chavales. Bueno, en el transcurso de esa prueba pericial, el juez nos expulsó de la sala a los dos peritos de la defensa. Alguien podría pensar que hubo de por medio alguna situación tensa, con palabras mayores o insultos. No, nos expulsó porque desde su punto de vista, cuestionar los informes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional era acusar indirectamente a sus autores de prevaricación. La consecuencia estaba per per eh, servida. No era posible discutir esos informes, con lo cual uno tenía derecho a preguntarse a qué venía la prueba pericial y más allá de eso, a qué venía el juicio. Si lo que dice la Guardia Civil o la Policía Nacional va a misa, sin posibilidad de discutirlo, nos encontramos ante una genuina farsa amparada por el sistema legal español. Algo que me invita a concluir, de nuevo repito esta idea, que tendremos que rebobinar muy hacia atrás... ...a la hora de buscar mecanismos de respuesta efectivos frente a la represión. Octava observación y penúltima que quiero haceros. He dicho muchas veces... ...que hay una crítica vertida sobre el mundo libertario... ...que merece ser escuchada porque plantea un problema real. En una de sus manifestaciones dice... ...los libertarios sois muy sagaces a la hora de formular una contestación del orden existente, pero no lo sois tanto a la hora de reflejar en la vida cotidiana de las gentes lo que estáis defendiendo, aquello que tenéis dentro de la cabeza. Es verdad. Hay un concepto que manejaban con profusión nuestros abuelos y bisabuelos, anarquistas y anarcosindicalistas, que fue cayendo en desuso, tal vez porque alguno de sus significados era un poco abstruso. Me refiero a eso que llamaban la propaganda por el hecho. ¿Qué es lo que interpreto yo que nos querían decir? Nos estaban diciendo, está muy bien publicar revistas, editar libros, convocar actos como este, desarrollar concentraciones o manifestaciones. Pero mucho más interesante que todo eso es intentar llevar a la práctica en la realidad económica y social las ideas que estáis defendiendo. ¿Por qué? porque en términos de propaganda es mucho más eficiente, porque es una invitación dirigida a la gente común y encaminada a que comprendan que hay otras maneras más afortunadas y diferentes de encarar los problemas. Creo yo que en un escenario de penuria como es el nuestro, la manifestación principal de ese esfuerzo de propaganda por el hecho es la construcción de lo que yo suelo llamar espacios de autonomía. Me he referido antes, de pasada, a esto. Espacios de autonomía autogestionados, desmercantilizados y despetarcalizados. Estoy pensando en lo que suponen muchos grupos de consumo, algunas de las ecualdeas, de las cooperativas integrales las formas de banca ética y social que han ido germinando, o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde del cierre. Yo creo que esta debe ser nuestra apuesta principal hoy. Es verdad, para decirlo todo, que si aquí estuviese sentado, por razones cronológicas ya no es posible... Alguno de esos abuelos anarquistas o anarcosindicalistas que mencioné antes probablemente no se sentiría particularmente entusiasmado con esta perspectiva de la construcción de espacios autónomos. Probablemente diría, está bien, también nosotros apostábamos por esto en la década de 1930, pero para decirlo todo, nuestra apuesta principal era otra. Nuestra apuesta principal era la expropiación directa del capital. Lo he dicho muchas veces, a mi entender, el momento simbólicamente más glorioso de la historia española de la primera mitad del siglo XX se produce cuando en un pequeño pueblo de Aragón los anarquistas locales o quienes fueran, que poco me importa, deciden instaurar el comunismo libertario, ¿Qué es lo primero que hacen, queman el registro de la propiedad. Ahí no había trampa ni cartón. Nosotros estamos... ...infelizmente muy lejos de ese horizonte. ¿Por qué? Porque somos muy pocos, muy débiles... ...y tal vez escasamente imaginativos. En cualquier caso... ...me parece que esos espacios autónomos... ...que he mencionado... ...deben pelear por su federación... ...y por un ejercicio de acrecentamiento... ...de su confrontación con el capital y con el Estado. Si actúan así... ...configurarán escuelas interesantes que permitirán probablemente un rebrotar de ese viejo proyecto de la explotación de la expropiación, perdón que acabo de sugerir que hoy por hoy queda muy lejos de nuestros horizontes novena y última observación que quiero haceros el año pasado aquí en Córdoba terminé como termino hoy de un tiempo a esta parte me da por recordar que me encuentro inmerso ...en una genuina lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando escucho que alguien emite una queja que dice... ...es que esto que estáis reivindicando no es realista... ...se me disparan todas las alarmas. Creo que la idolatrada transición política española... ...es una demostración palmaria de las miserias que rodean... ...a los proyectos realistas, materializadas en ese caso en dos grandes partidos que se turnan en el gobierno y que hacen en sustancia lo mismo dos cúpulas sindicales que no se oponen a nada y una plétora de medios de comunicación que emiten monocordes las mismas monsergas he señalado muchas veces que hay una frase muy sonora, un poco descortés incorrecta políticamente pero muy eficiente de Bernanos, el escritor católico francés que retrata bien mi punto de vista. La frase dice el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza de tal manera que fuese literalmente irreformable, como si no nos quedase más remedio que acatarla tal y como se nos presenta, cuando con toda evidencia esa realidad la han perfilado ellos mismos en descarado provecho de sus intereses más impresentables. En estas condiciones recelo profundamente de cualquier propuesta política que coloque el realismo como un elemento central de basamenta de lo que nos está predicando. E invito a recelar de estos nuevos santones que presumen de realismo en aquello que nos están colocando delante de los ojos. Muchas gracias por haberme escuchado.